Buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo. Y como pueden ver, esta es la segunda parte del juego ordinario que estuvimos revisando la última vez de la Guerra de la Galaxia, que era el juego del Star Wars. Bueno, aquí les traigo la segunda parte. El Imperio contraataca para versión de Atari 800XL. ¿Ya? ¿O 130? ¿O 65? ¿Ya? Eh, este era uno de los juegos que no se demoraba casi nada en cargar. De esos que tú los cargabas en la casetera, en la X12, y cargaba como desde el 0 hasta el 86 o casi llegando al 100, al 90. No se demoraba mucho. Pero ¿por qué no se demoraba mucho? Porque el juego, puta... Miren, independientemente que sea un bodrio, quizás de juego, yo le hice chupete. Le hice chupete en esos tiempos todavía... Mi recuerdo era cuando estaba más o menos en la época del sí y el no aquí en Chile. Eh, Puta se demoraba poco en cargar y podía jugar harto, ¿cachai? Entonces vamos al juego para que lo conozcan o los que ya lo, lo conocen para que lo vean de nuevo y les traiga aquellos recuerdos de este juego del Imperio contraataca, ya. Bueno, en pantalla nos encontramos con esa pelota que supuestamente es la Estrella de la Muerte, que no sé qué voy a hacer a esa raya debe ser la trinchera y, y ese ojo debe ser no sé qué cresta, pero en el Imperio contraataca nunca estuvo la Estrella de la Muerte. ¿Ya? First Error Y esas naves que están ahí, no sé Deben ser algunos Cruceros, y destructores Imperiales, no sé bueno, Tampoco son unos Tie fighters Pero bueno, ahí está la gráfica donde salen las estrellas de Imperial Strike Back Y salen las naves y esa pelota de tenis que Supuestamente es la estrella de la muerte Vamos al juego Ya, cuando estamos en el juego eh, Tenemos la, la opción De poder cambiar eh, la dificultad Que la primera se diría cobard, Cobarde beginner Amateur Experto o genio ¿Ya? Y... ¿Qué más tenemos? Tenemos... A ver... Eh, um, déjenme cachar eh, La fase 1, no sé si podremos cambiar la fase A ver, espérense. sí podemos cambiar la fase Puta, a ver Bueno, ahí está más o menos el juego sí podemos cambiar la fase Que es la velocidad esto vendría siendo la velocidad la vamos a dejar en uno para que, que sea ahí normal y vamos a partir en cover presiona start para partir y aquí estamos en nuestro super videojuego, yo estoy manejando una snow speeder que era las la naves esas que tenían que eh, en el imperio contraataca eh, enredar a los lo ATAT que se llamaban, que eran esas como tortugas mecánicas y aquí está nuestra super base, la, nave, la base secreta de H.O.T bueno, la nave no disparaba a menos que tú te mueras hacia el lado o en diagonal bueno, ahí de repente salían esos bichos que eran como los... Eh, las sondas que iban a investigar si es que estábamos escondidos en el planeta HOT ya, para poder avanzar tenemos que empujar la pantalla con nuestra nave Ya ahí vamos por el planeta el lado de HOT y nos encontramos con el primer ATAT. -AT. ya, ahí nos está disparando para todos lados y nosotros lo que tenemos que hacer es dispararle ahí arriba, cachai, si se fijan hay como una... tienen como una cuestión roja arriba, como un recuadro, un pixel, un par de pixeles rojos que es como su punto débil a ver, tratemos de dispararlo en diagonal, a ver, a ver a ver si lo mato en diagonal, a ver oh, oh me caí, me mataron bueno, una de, la, de las novedades que tenía este juego, o oh, de las ventaja o, o, o algo especial que tenía era que cuando te mataban era como en la película cuando Luke Skywalker le, le ría la nave eh, este puta seguía matando la TAT y le metía una como se llama un detonador térmico si se acuerdan en el imperio contraataca vamos a ver si voy a dejar que me disparen para que vean a Luke Skywalker a ver, da da lo mismo que me va a tener, o sea todas las vías pero que, vamos a ver a Luke Skywalker cuando cae la, de la nave espérense. como en la película esa armadura resiste los disparos ahí está Luke Skywalker ven a veces pasa eso que podía, eh, tenía ya Luke chucha lo reventaron weven. Tenía ya Luke abajo eh, y cómo podíais seguir matando a la TAT pues eh? Pensé. Cuando yo disparaba Lux disparaba una pelotita que tenía que dispararla por ahí para que destruyera al, a la TAT Vamos a tratar de achuntarle De ahí lo destruyó antes. ven Y pasé la Wave 1 La oleada de los primeros ATAT Y ahí ya aparezco de nuevo mi Snow Spear el juego se va poniendo cada vez más rápido hasta que llega un momento que, ¿cómo se llama? No, no, no hay chance, porque en la web se pone súper brígida porque los monos prácticamente vienen corriendo después. Arriba, esos recuadros, o sea, esos triángulos que están como en posición eh, horizontal son mis vidas. Estos que están acá arriba esos son mis vidas, el high score el score y abajo tenemos como un minimapa ya, un hat que nos muestra a nuestra nave chucha ok, de muy alto que nos muestra a nuestra nave y a los ATAT -AT que están invadiendo ahora si se fijan como estamos en el wave 2 los at, -AT -3 se ponen más duros, tenemos que ir para el dos veces en la parte de arriba ven? una Por ahí vamos, Luke Skywalker. Una, vamos, oh. ya, weón. Oh, como tan, tan chueco. Y ahí estoy, otro ateate. Entonces, ahora volvemos a nuestra nave espacial. Vamos a, ¿cómo se llama? A avanzar hasta donde más podamos, al fin y al cabo el juego no tiene ninguna diferencia. La única diferencia es que se va poniendo mucho más rápido cada vez que vamos pasando un nivel. ¿Ven? Que ahora, ahora ya tenemos que dispararle tres veces los atea -AT tepo -AT, Y cada vez se van poniendo más rápido. La idea es que no lleguen a nuestra base secreta en hot. En nuestro planeta aquí hot. Uh, buen chico, madre, puta. Ya, última vía. No Spear. Bueno, eh, también hay, hay una versión de Super NES que a mí me dejó bastante loco. Era muy fanático de los juegos de la Guerra de las Galaxia en Super Nintendo. Y la de, la de Super Nintendo la encontraba espectacular. No tenía nada, nada que ver con este tipo de juegos. Porque, bueno, ahí obviamente manejábamos a los personajes de la Guerra de las Galaxia, como lo mencioné anteriormente en.. En, en el pequeño review que hice del juego de Star Wars y también manejábamos a los Snowspeeder teníamos que cómo se llama enredar a los a los ATAT con el cable y todo aquí no pues esto es de Atari no recuerdo también que vi un programa en esos tiempos que se llamaba Esto es increíble y en ese programa mostraban un pendejo de como 7 años que jugaba, estaba jugando precisamente este juego y decían eh, es increíble eh, Stevenson puede pasar un juego de la guerra de las galaxias que está hecho para los computadores de Atari Atari bueno, y bueno, lo mostraban ahí jugando este mismo juego bueno, yo quería puro tenerlo y lo conseguí de ahí pasamos el Wave 3 no me han dado vida al parecer ahora si se fijan ahí me dieron una vía parece, sí. Si se fijan los ATAT -AT van mucho más rápido y obviamente van a llegar al planeta J. Ahora imagínense jugar esto en ese tiempo con un joystick de estos estándar que era puta que era complicado manejar con ese joystick. El juego lo hacía bastante difícil. Pues, bueno. Diagonal 1, 2, diagonal 1, vamos a ver hasta donde llegamos nomás en nuestro jueguito de The Empire Strike Back parece que vamos a morir bueno cuando lo, los batea te empiezan a llegar a nuestra base fíjense que como que el cielo empieza como a parpadear empieza como a cambiar de color este juego se parece mucho al Attack Mutant Camel Que también lo vamos a ver después aquí en el juego del recuerdo Oh, hay que tener cuidado con las ondas Oh... Vamos Buena Están acercando la base Vamos era ambiciante el juego, el juego era ambiciante, no, no necesitaba y muchos muchos paquetes de carga en la casetera y, y hoy en día es como chucha qué pasó no dispara y nadie no dispara bueno cacharon Cacharon hubo como un error cuando disparece que quedó como pegado una bala en el aire Pero bueno, ese es el juego del Imperio Contra Ataca. Espero que lo hayan disfrutado bien el juego del Recuerdo Un juego que hoy en día es como un juego de Android, de todos los celulares Pero en ese tiempo, puta que era ambiciante estar aquí matando a los ATAT Y creerse el cuento de que está ahí en el planeta Hot Destruyendo a, a esas tortugas mecánicas Y estimado, muchas gracias a todos los que dejan comentarios en el canal y les dejo un gran abrazo. No olviden de suscribirse quienes, quienes ven el, el channel, weón, el canal de YouTube y, y, y que me dan like y no se suscriben nunca. Ya, que estén bien, cuídense. Nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Chao, chao.